Un saludo muy especial para todos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina. Hoy haremos una tarjeta original para hacerla me inspiré en el video de Carol G que se llama ¡Ay Dios mío! Me pareció muy bonita y la verdad no, la he, no he visto la primera. Esta tarjeta me la pidió Carlos para su novia Carol. Espero te guste, como también espero que les guste a todos ustedes. Los mensajes de esta tarjeta los saqué de la canción porque así lo quiso Carlos. Vamos ahora con la lista de materiales antes de ver el paso a paso. Para hacer la tarjeta, voy a utilizar estos materiales. Estos son unos mini tubos de confetti. Podéis reemplazarlos por diamantina o mirella, que es lo mismo. Los compré en Dora City por $5,000 mil pesos. Voy a utilizar estos palitos, que son palitos jumbo para manualidades. Son de madera de balso y los compré por $3,000 mil pesos también en Dora City. Voy a utilizar Fobi con escarcha rosado. También voy a utilizar esta bolsa para regalo que compré en Dollar City por 4 mil pesos. Voy a utilizar también una imagen animada de seda y cartulina fluorescente fucsia. Recuerden que los colores son opcionales. Como es para una niña, lo hice rosado voy a utilizar icopor de 11 x 19 centímetros y los espesor de 1.5 centímetros voy a utilizar una parte de peluche y voy a utilizar cartulina blanca de 11 x 31.5 centímetros bueno vamos a tomar el icopor voy a dibujar acá esta parte, voy a redondear esta parte voy a cortar con bisturí, háganlo con mucho cuidado voy a utilizar silicona líquida y voy a pegar esta parte que corté de la bolsa voy a pulir estos lados esta la voy a cortar y estos laditos les voy a pegar de la misma bolsa corté estas tiritas y los vamos a pegar así voy a aplicar de nuevo silicona líquida en esta parte y voy a pegarlo a la cartulina. Voy a trazar acá con este lapicero cintilita para hacer este quiebre. Y esto lo hacemos así. Y ya lo que voy a hacer es pulir, redondear o cortar las partes de cartulina que sobran. Luego también en este lado. Acá lo que hice fue cortar cuatro partes en cartulina de 10 por 10 centímetros y copié partes de los mensajes. Como les dije, esta, estos mensajes que copié fue los que me dijo Carlos que copiara. Acá corté dos rectángulos de 5.5 centímetros por 11 centímetros. Y voy a doblar un centímetro. aplicar silicona líquida para pegarlos ahora voy a aplicar silicona líquida en estos dos lados también deben aplicar en la parte inferior que me mostré que sería para pegar así esto lo vamos a hacer con ambas partes acá voy a doblar para, mirar, para pegarlo más arriba de donde me mostré para que no se vea al cerrar queda tapadito voy a decorarlo dibujando unos corazoncitos fucsia también pueden hacer un solo corazón si desean como les digo esta la decoración es opcional voy a tomar la imagen y como me quedo con esta esta marquita de, de sea, la voy a tapar con un marcador negro voy a cortar esta parte en la parte inferior también me toca cortarla porque para que no me quede muy larga voy a aplicar silicona líquida y pegamos acá en esta parte superior voy a copiar teano. voy a delinear para que quede la letra más gruesa voy a delinear igual estos corazones y voy a hacer unas rayitas igual acá en esta parte voy a hacer las rayitas y delineo los corazones acá la imagen ya la tengo cortada sería para colocarla en esta parte y acá voy a marcar con el nombre de Carol que de casualidad se llama Carol la novia de Carlos coloco acá los mensajitos Ahora vamos a decorar esta parte superior de la paleta, vamos a pegar este peluche, voy a cortar así como, como en zigzag y pegamos acá, voy a cortar esta parte que me sobra, Ahora voy a utilizar el confetti, voy a utilizar este primero, esto es como de muranito y voy a colocar en esta parte. Recuerden aplicar antes silicona líquida para que pueda pegar bien el confeti. Nos quedaría así. Ahora voy a utilizar confetti dorado. acá pueden utilizar diamantina o mostacilla, lo que deseen, para que quede bien decoradita, bien bonita voy a hacerlo en varias partes, así esta también la pueden hacer para una amiguita, no necesariamente para novia la pueden personalizar para una amiguita, esta parte la va a tapar también con una tirita dorada Voy a utilizar una pila de papel, creo que esta mide 6 centímetros, 6 centímetros de alta para hacer este corazoncito. Lo van haciendo así, es muy fácil de hacer acá, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, cerramos y pintamos de negro. Voy a alinear esta parte para que sea vea más oscurita, acá hice otro corté dos corazones en goma eva escarchado y voy a utilizar esta tirita o este rectángulo en cartulina fucsia que mide 4 x 9 centímetros para copiar, ay dios mío, esta canción le gusta mucho a la novia de Carlos, entonces él por eso se la quiso obsequiar y ya me dijo a mí que le diera una idea de una tarjeta con esa canción y a mí me pareció me pareció esta porque yo vi esa imagen en el video. Entonces me gustó. Bueno, nos quedaría así. Acá corté un corazoncito más pequeñito. Ahora vamos a pegar los corazones. Vamos a pegar estos dos. De Roma Eva y estos con cartulina Vamos a pegar este acá. Y este pequeñito acá. Ahora este lo vamos a pegar en esta parte. Y esta frasecita la vamos a pegar en esta parte superior de la imagen. Cerramos, nos así. Ahora voy a utilizar, estas son calcomanías de diamantes de fantasía, las que comp pues las compré en Dollar City por solo 3 mil pesos para decorar acá. Me parece que queda muy bonita. Voy a tomar un palito, una paleta de estas. Vamos a medir acá 3 centímetros, tratando de que quede en el centro. ¿Veis? Quede en el centro. Trazamos con un bisturí con mucho cuidado. Vamos a cortar acá. Debe quedar ondita para poder colocar esta paleta. Le aplicamos silicona líquida y la colocamos dentro. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial les haya gustado a mí. Sinceramente me gustó mucho porque veo que es algo muy original. Recuerden regalarme un like y compartir el video con sus amigos. Hasta la próxima.